¿Qué tal este payaso. Creo que lo voy a perdonar después de que mato a Chanda. Está muerto. Ya van dos días en los que... Ella vino, reclamó el cuerpo, se lo llevó. Sabía lo que cargaba encima. Sabía cuál había sido mi error. No soporto más estar acá. No más. No más. Necesito salir. les ha encontrado es Y Sí, Carlos, Carlos. ¿De quién es esa voz? ¿Será que ya me morí? ¿Será que ya subí al cielo? ¿Y ahora qué me espera arriba? ¿O abajo? ¿Cuál va a ser mi premio, castigo? Todo se me fue. ¿Eh, Juliana, Chanda, y ahora yo. ¿Ah? Me van a dar, a ver, una caldera llena de bacterias, así. ¿Mm? O me esperan arriba. Angelitos empantanados. <ríe> ¿Ah? Muerto, muerto. ¿m? Yo muerto. Carlos, muerto. pero voy a mandarle un mensaje a Juliana que por lo menos ponga una lápida. Callase, Carlos. Bacteriofóbico. Sí. Si pues, hubiera muerto, no me dolería tanto la cabeza. Carlos, Carlos, sos vos. ¿Qué te pasó? Carlos. Carlos. ¿Será que esa voz es de... De un policía que me viene a arrestar? Matea Chanda, me hubieras llevado a la cárcel. No, pero como que tiene traje de policía. ¿Quién? Me suena conocida, pero ¿quién? Julieta, Johanna... Eh. Carlos, reacciona, Carlos. ¿Zana? ¿Zana? el colegio. ¡Sí! ¡Zana! El colegio, compañera, Ana, Ana, Carlos, Carlos, Carlos, ¿qué te pasó? Carlos, reacciona. Soy Ana, la del colegio. Vení, ah. levántate. Ah. ¿Qué fue lo que te pasó? Ah, ya... Todavía que quiso con lo de la fobia Si te contara Antes de ir a la cama, el hombre no es más que un títere de la inseguridad femenina. No. Bueno, sí. De hecho, acabo de cambiar de opinión, no voy a dejar que se explique. No, le voy a exigir una explicación. Sí, algo me tiene que decir.